Para restaurar las preferencias de InDesign, simplemente arrancamos la aplicación y automáticamente presionamos en una PC, Shift al Control y en una Mac, Shift Option Comando Control. Esperamos que nos salga un cuadro de diálogo. Cuando nos sale el cuadro de diálogo, simplemente damos clic en Sí y esperamos a que se nos abra la aplicación. Y se nos va a abrir InDesign como si lo hubiésemos instalado a la primera vez.